a Miguel Marino, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va Miguel? Bueno, Buen día. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Miguel está al frente del laboratorio de huellas genéticas. Exactamente. Que tiene muy poquito tiempo en la provincia, en verdad. En realidad el Ministerio Público Fiscal tiene laboratorio de genética forense desde el 2012, Ajá. pero la ley recién sale a finales 2000, del 2016, que es la ley que hoy nos rige como base de datos Así que empezamos a trabajar a principios del 2017, ya eh, tomándole muestra a todos los imputados y condenados de la provincia. Bien. Es, un, eh, es una base de datos También están los joven. agentes penitenciarios, ¿no? Están los agentes penitenciarios, toda la policía de la provincia, policía científica, to o sea, todos los posibles contaminantes de una escena del crimen, están. fiscales, ayudantes claro. fiscales, eh, todo la, el staff del laboratorio, el cuerpo médico forense, científica. y ¿Cuántos registros tienen? Hoy tenemos... Quiero mentir, pero algo de casi 64.000 perfiles, eh, seguramente. ¿Y el perfil es simplemente la huella? No, el perfil es, es el, el, el resultado del análisis de todos los marcadores genéticos que nos permiten identificar a una persona. Ajá, que son, además de la huella, ¿qué sería? No, eh, le, sacamos ADN, o sea, le sacamos una muestra biológica Ajá. a todas las personas y eso los procesamos y tenemos un perfil genético Bien. que... Son ciertas características que tenemos en nuestro genoma que nos permiten i, e, identificar a una persona. Claro. O sea que digo en la, en el, perdón, Roy, en la sí. escena del crimen eso se puede encontrar en un pelo, en, en un, un rastro piel, de piel. En, en, en donde sea, porque es un registro. <ríe> digamos, holístico y bueno, y genético de la persona. Exactamente. A ver, para que quede bien claro, amigo televidente, que estás del otro lado, hoy todos los imputados y condenados de la provincia, más policías, agentes penitenciarios, fiscales, han puesto a disposición su perfil genético para que después se pueda esclarecer ni más ni menos que un crimen. Exactamente. Y de hecho hay dos crímenes que sucedieron últimamente en nuestra provincia claro. que se resolvieron gracias al laboratorio de huellas. O sea, que, que van camino a resolverse, vamos a decir, porque todavía no Ay, hay claro, nadie condenado, pero sí derivó en la detención de los Tal sospechosos cual. que es el femicidio de Agostina Trigo hace ya prácticamente dos semanas en San Martín. En ese caso, el rastro, uh, corregime Miguel, si, si me equivoco, el rastro se encontró debajo eh, de las uñas de la víctima fatal. Y en la zona genital. Y en la zona genital, bien, y también el que hablábamos recién de María Pía Persia, que en ese caso el rastro genético se encuentra en la campera con la cual, con la cual fue estrangulada justamente esta arquitecta en la sexta Exacto. sección. Ahora, nos preguntábamos si esto que, que fue bastante rápido en términos de poder hacer este. Lo que conocemos como match positivo, ¿no? Uno empieza a investigar en el laboratorio y se da cuenta que hay algo que está coincidiendo con lo que vos tomaste en esa escena del crimen. ¿No sería mejor, Miguel, que todos los mendocinos estuviéramos en ese registro? Bueno, eso es, es el, el, lo ideal. Eh, así como empezamos, la Argentina es pionera en la huella dactilar, <coughs> que tenemos eh, to, toda la población, eh, más del 99% de la población tiene su DNI, y por lo tanto tiene su huella dactilar, o sea, el, el, el Estado tiene un sistema de identificación de esa persona, que es la huella. Eh, creo que la tendencia, eh, obviamente hay más pruritos, pero yo creo que lo ideal es que, todo, que, que, que, que este tipo de base de datos sea universal, que todos estemos en esa base de datos, porque eh, no solo pensando en la realidad de Mendoza o en la solución de un crimen, Mendoza es una zona sísmica, podríamos resolver desastres en masa muy rápidamente identificando eh, a las víctimas de eso, o a la, la, la identificación de, de, de un sospechoso de, de, de un crimen. Sino un montón de cuestiones, cuestiones de filiación que se pueden resolver eh, eh, con una orden judicial, solo con, con el oficio y no por, esperar. Por ejemplo, alguien que está dudando de, de, de su paternidad, ¿podría resolverse con eso? Podría resolverse y, y en cuestión de que un juez ordene la comparación de, de, de, del perfil de dos, dos personas, claro. el supuesto padre y, ¿Y, y el hijo. supuesto hijo, hijo claro. Y, y no esperar a. El, el, el, el, todos sabemos que los juicios de, de familia tardan demasiado para, para la complejidad en, en, en cuanto en cuanto a la complejidad técnica de, de la resolución de un juicio para nosotros, una afiliación claro. es sencilla, son 48 horas de trabajo técnico. Pero ah. también puede aparecer, ahí te doy Cevita, sí. puede aparecer quien diga ¿y por qué yo tengo que darle mi, mis datos genéticos al, al Estado, al gobierno? ¿No forma parte eso de, de, de, de mi intimidad, si se quiere, o, o de, de datos personales muy...? No, muy... por eso yo, yo creo que, que es una discusión que hay que dar, uh -huh. hay que informar, y eh, hay mucha desinformación, o sea, uno cree que da, de, teniendo, o sea, que el Estado tenga su perfil genético, puede saber de, qué enfermedad va a tener, no, mentira. Nosotros analizamos marcadores genéticos que solo sirven para identificar a una persona. No podemos hacer nada más con ese perfil genético. Con esos marcadores no podemos resolver más que un, una identidad. Bien. Eh, por eso creo que hay que darlo y... y y en, eh, o sea, el, el, el cuestionamiento a ver si el Estado tiene que tener o no esa información, lo podemos tener respecto a la huella, nadie discute. Yo yo para entrar a mi trabajo y para marcar todos los días tengo que poner mi Sí, miradito. nosotros también, uh -huh. claro. También está el otro el del reconocimiento del facial. El, el reconocimiento de iris, son sistemas de identificación que pueden ser muy útiles, obviamente, si hay una buena legislación y si... Y si eh, eh, están las herramientas dadas y las garantías dadas para esa persona. ¿Está en otras provincias? ¿Base de datos de, de investigación criminal hay en otras provincias? Porque eh, también eso puede llegar a permitir resolver crímenes, eh, ya saliendo bueno, de las fronteras eh, eso, de la provincia. Eso es una deuda de la Argentina. Datos, ¿no? Es una deuda de la Argentina. El hecho de no tener un registro nacional. Uh -huh. Nosotros necesitamos, o sea, Mendoza que tenga una base de datos tan. Mendoza tiene una base de datos muy importante es una de las más importantes de Latinoamérica respecto a su población, ninguna provincia tiene, tiene eso. Qué loco. Eh, provincia de Buenos Aires no tiene base de datos todavía. No tiene base de datos. Ahí, bueno. Ciudad de Buenos Aires no tiene base de datos. O sea, ¿No tienen base de datos? No. Estamos muy... vale, eh. O sea, La Pampa tiene una base de datos, pero por la población de La Pampa creo que tiene algo de 3.000 o 4.000 perfiles en su base de datos. Sal Oculta. Salta tiene también algo así de 7.000 creo que son 5.000. Córdoba tiene 8.000 personas en su base de datos. Nosotros tenemos 64.000 respecto a dos millones de personas que somos como Estamos población. muy por encima. Eh, pero sí, Mendoza, siendo una isla, o sea, nos falta algo. Claro. ¿Por qué? Porque el, el delincuente el, eh, puede mudarse de acá a San Juan a San Luis eh, rápidamente, sin ningún tipo de problema y no tiene ninguna tala. Uh -huh. Miguel, ¿y hay, perdón, ¿hay antecedentes de otros lugares en el mundo donde existe esta universalidad en la base de datos, donde toda una población de algún lugar esté dentro de la base de datos? No, no. ¿Y, y por no. qué? ¿Por cuestiones técnicas, por cuestiones más filosóficas? No. Yo creo que la primera cuestión, y que obviamente hay que decirlo, eh, hacer un perfil genético no es barato. Uh -huh. ¿Sí? Bien. Eh, eh, por lo tanto, creo que el, el, los, los, los cuestionamientos más importantes de los países más desarrollados eh, en Europa, que son los que más han llegado a, a avanzar sobre esta herramienta, es, es monetario. Uh -huh. eh, después es un poco también la discusión que que hay que dar, que a ver por qué el Estado tiene o hasta dónde tiene que llegar el Estado, creo que hay que darlo y, y, y es válido. En todo ¿no? caso puede ser parte de una discusión que eventualmente podría darse, en este caso sí o sí en la legislatura, no porque sí, hay, que, hay que modificar Habría que modificar la y, y, y creo que hay que modificar vari, varios aspectos de claro. hoy, hoy, hoy. Nuestra tarea está eh, bien enfocada a la búsqueda uh -huh. de criminales. ¿no? Bien. ¿Prestarías tu huella genética, Gaby? Sí, en realidad estaba pensando, yo ¿qué, qué mal me podrían hacer en caso de que, no sé, alguna mala persona acceda a mis huellas, a mis datos. No sé bien por dónde se puede llevar por el lado malo, o qué beneficio no, sacar de mi imagen, de mi Primero mi es huella. imposible que acceda. Hoy es imposible, o sea, to, todos los perfiles genéticos que tenemos en el laboratorio están en un servidor que se llama servidor ciego. Uh -huh. ¿Sí? O sea, no, no, no, no puede ser accedido por ningún... O sea, no está conectado a nada, salvo a donde yo me siento que es una computadora... Um, por lo tanto es un servidor ciego. Sí. Otro está codificado. Nosotros por ley estamos obligados a, una vez que, yo, que, que, que se presenta cualquier persona, le sacamos la foto, le, le, le, le ponemos los datos filiatorios de esa persona, la, los datos de la causa por la cual está ingresando, y se codifica con un código de barra. Ese perfil genético, o sea, esa muestra va codificada, es una paleta primero, es una paleta que tiene un, un, un papel de algodón que se pasa por adentro de la boca... Y la ventaja por qué elegimos ese, esa, esa herramienta es porque es intransferible. Una vez que se, se, se seca esa muestra, yo no puedo dejar el ADN para decir no, me plantaron el ADN, uh -huh. No, no, yo claro. no puedo sacarlo de ahí y ponerlo ah, en, en una escena del crimen. Por eso se eligió eso en particular. Uh -huh. eh, y después ese código, para yo vincularlo, y también la ley lo indica, por eso nosotros tenemos la ventaja de tener una muy buena ley, sí. Una vez que yo tengo el, un match en la base de datos, en esta búsqueda masiva de perfiles genéticos entre ellos, yo recién ahí puedo de, eh, eh, ir a la base de datos filiatorio que es otra base de datos uh -huh. que está en otro servidor, y decir, bueno, ese, perfil, ese código de barra pertenece a Miguel Marino. Entonces... Hay herramientas para garantizar que, que, que esa información claro. no sea ni violada ni, ni claro. utilizada de, de, de, de mala manera. Miguel, y sacándolos, obviamente nosotros como prensa lo que más nos interesa, por ahí son los casos más resonantes, que es femicidio asesinato. Pero me imagino que pueden, o han esclare, sin entrar en ningún caso en particular, puede ser que por tu función no puedes. Pero, ¿qué tipo de causas, por ejemplo, más menores por ahí que no nos enteramos, se pueden resolver a través de un ADN? Oh, la, la base de datos nos ha permitido resolver. Hurtos. Tú claro. Vos decís, bueno, pero robó un celular. Sí, bueno, pero eh, sabemos que eh, también tenemos... La base de datos nos permitió hacer un poquito eh, historias de cómo se va complejizando esa persona en la comisión del delito. Entonces claro. empieza con un hurto. Entonces tenemos capaz que la historia claro, criminal, de esa persona claro. que empieza con un hurto, pero después el robo, y el robo ya empieza a grabarse, y el uso de armas y demás. Pero la, la base de datos nos ha permitido, y nos ha permitido por lo menos... Por, por, Así como un hurto, personas que han entrado por encubrimiento, que parece una causa menor, después tenemos un, un homicidio, como es uno de los casos que, que de, de la última semana. Pero sí. desde la creación de la base de datos nosotros tenemos 474 matchs. Uh -huh. uh -huh. Tenemos 8 matchs de promedios por mes, que es un montón para una base de datos, para la población de Mendoza. En este claro, mes, claro. que es julio, que para, para aquellos que dicen que es la feria judicial, para nosotros no existió, fue un, una feria... Tremenda. Totalmente sí, terrible, muy Perdón. atípica y tuvimos que trabajar, tenemos 13 match solo en julio. Para agregar a alguien a esa, a esa base de datos, ¿es alguien que tienen que detener, por ejemplo, en un robo? O cómo... eh, en cuanto a la parte criminal, sí, eh, eh, tiene que haber una imputación formal okay. por okay. parte del fiscal. Pero uh -huh. también si es el, eh, tenemos voluntarios, hay personas que se presentan voluntariamente uh -huh. en el laboratorio a dejar su muestra y nosotros les sacamos la muestra. Cualquiera de nosotros lo podemos Exactamente. hacer. Exactamente, personas que buscan algún familiar. Okay. entonces porque la, la base de datos está bien, eh, está enfocada en uh -huh. la investigación criminal, pero también hacemos búsqueda de personas, resolución de, de, de, de, de casos antiguos respecto de robos de, de, de, de, de, de bebés claro, sí, y sí. demás. Se me ocurre que podrían solucionarse los las abuelas de papás papá de mayo, los nietos, uh -huh. encontrar todas las... Bueno, eso, eso en realidad hay una ley nacional que, que, que, que está el Banco Nacional que se dedica exactamente a... a, a que o es a, muy pre parecido, precisa, ¿no? Precisamente a eso, sí, sí, en una escala mucho menor. Claro, uno presta también sus eh, huellas exactamente, genéticas, exactamente. Si, si tiene alguna duda y ¿Alguna después lo que hacen abuelas o madres es cruzar Sí está información. acotado en el tiempo, esa claro. ley eh, eh, dice que solo se pueden investigar casos del 76 al 83 Ajá. y por lo tanto... Eh, eh, eh, no, no, no sale de eso. De ese... lo, lo que tiene además es que, yendo a la experiencia de los casos acá en Mendoza, un ADN positivo en el lugar del hecho, ni hablar en el cuerpo de la víctima, es, es una prueba irrefutable, por lo menos con respecto a la autoría. Por ahí tenés abogados defensores que le buscan la vuelta, pero generalmente en las causas de Mendoza, cuando hay un ADN positivo, bueno, ya directamente claro. la defensa se aboca a buscar un cambio de calificación o algo, que la condena sea menor, pero la autoría es eh, claro. muy difícil Claro, que es discutir? lo que está pasando ahora con el caso de María Pía, que vos tenés eh, a lo mejor datos que o pruebas que presenta la defensa que a uno le dan que pensar, pero está complicado porque hay un match positivo claro, este y, y están sus huellas que estuvieron en la escena. Hay que, hay que probar ahora que haya sido el básicamente el asesino, ¿no?